por un in inmigrante inglés llamado William Riley y es en Boston donde siguen todavía los cuarteles generales de esta compañía porque también ya fabrican en otros lados, incluso en Inglaterra, pero sus cuarteles generales siguen localizados en la ciudad de Boston. Hay Muchos ignoran cómo, cómo es o cómo se desarrolló esta marca New Balance, pero su mercado de nicho eran las plantillas ortopédicas. De hecho, el nombre viene de la observación de Riley por, acerca de cómo caminaban las gallinas. Riley observó que las gallinas, fíjese es raro, observó cómo caminaban las gallinas en su patio y se dio cuenta que éstas se apoyaban y balanceaban muy bien sobre tres puntos, o sea, sobre los tres deditos de la, de, de la pata de la gallina. El nuevo balance o new balance, Viene del diseño de plantillas con tres puntos que mejoraban el confort en el calzado. Ya en 1934, William Rayleigh se unió con Arthur Hull, quien pretendía vender calzado para personas que tenían que estar de pie todo el día por su oficio, como por ejemplo los policías. Para los años 50, ya había una alta demanda de New Balance, y la compañía pasa a manos de la hija de Arthur Hull y su esposo. Fueron ellos quienes llevaron la marca al cielo, concentrándose en arcos para, el zapato, para los zapatos de oficio. A principios de los 60s se lanzó el New Balance Trackster, una zapatilla deportiva de alto rendimiento. Se distinguía por su suela con ondas, ondas que ayudaban a la, a la tracción de los atletas. Para entonces, los equipos de atletismo del MIT y de la Universidad de Boston comenzaron a usar la marca. Pronto se popularizó entre los corredores y una distinción de la marca es que no financió a corredores nunca. La familia creía que los compradores debían confiarse de la zapatilla únicamente fijándose en su calidad y en quién la ostentaba. En los años 70 la marca fue vendida a alguien fuera de la familia, pero entonces ya eran muy populares entre equipos de atletismo alrededor de Estados Unidos y en esta década realizaron campañas dirigidas a corredores siempre enfatizando el confort que ofrecía el zapato en ese entonces la marca todavía era muy pequeña tenía apenas seis empleados que fabricaban 30 pares diariamente el zapato se expendía por correo tradicional y quiero decirle que en la fabricación, fabricación de zapatos 30 pares es una buena cantidad no es tan poquito fue hasta el año 2013 que New Balance empezó a concentrarse en otros deportes como el Skateboard como, como el, con el New Balance Numeric, supervisado por el skater Jamie Thomas y en el año 2015 se interesaron por el fútbol. Hoy el 30% de sus productos son manufacturados en Inglaterra y el resto casi en su totalidad se fabrican en Massachusetts. Como consecuencia de esto, por no fabricar en Asia y por concentrarse en aspectos técnicos como insertos de gel, para hacer más cómodas las zapatillas, o por tener una variedad de tallas y de anchuras más amplias que el común de las marcas, el calzado es un poco más caro que otras marcas, pero sí encuentra usted diferentes anchos, diferentes largos y diferentes calces en esta marca. La relación de New Balance y Trump, fíjese usted cómo son las cosas. New Balance fue un crítico acérrimo de Obama, pues condenó el apoyo que este le dio a los tratados del Transpacífico, ya que facilitaban la manufactura de zapatos que no ocurría en Estados Unidos. Cuando Trump ganó, el vicepresidente de New Balance no pudo sino congraciarse con él y dijo que con Trump seguro que las cosas ya serían muy diferentes. Y quizá lo serían. Mucho se rumoró incluso que New Balance donó hasta 400 mil dólares a la campaña de Trump. Por ahora, son la segunda marca de tenis más vendida en Estados Unidos, siguiendo a Nike.